de esa Buenos, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Venimos a pedir informes sobre esta institución educativa el Colegio de San Marcos. Muy bien. Este, ¿Para qué grado van los niños? ¿De qué es un um, colegio es de saber? Esa es la cuestión que queremos saber con todo, todo de esta institución. Okay. Acompáñenos, queridos 20 a esta institución que eh, a continuación les presentamos estamos en el colegio de Marcos. denle like a este video ¿Qué tal amigos de Bray? gracias por seguir con nosotros en este video hoy estamos salimos de vagos como ya es costumbre bueno no siempre pero ya no nos vemos el ojo de salir y dejar un en las labores no dejamos nada tirado porque ahorita está, está mal pero estamos bien y nos encontramos en el Instituto San Marcos, este, con una invitada muy especial. ¿Nos puedes decir tu nombre y la gente de ahorita sí, en este instituto? Hola, bienvenidos. Soy la ordena de este, las Estoy aquí laborando desde hace más de 5 años. Yo aquí lo que hago es lo que es la administración, este, aquí doy informes. Donde atiendo a papás cuando llegan, a este, y pues todo, todo lo que se lleva a la administración. Sí. Entonces tienes una labor muy importante porque cuando llega la gente a esta institución, digo a este colegio, lo primero que ven es con quién sí. se dedica este curso. Sí, así es, sí porque este, soy la única persona que está aquí, entonces, sí, siempre siempre este, directamente es conmigo. Llegar aquí, ya lo que este, yo les puedo ayudar, les doy la información, ya si se requiere de algo más especial, pues ya traer esa escritas con directivos. Así es. Muy bien. ¿Y en qué hora nos eh, pueden solicitar cómo están los papás? Ahorita por, este, por esta pandemia estamos en este, de horario de 10 de la mañana, a dos de la tarde de lunes a viernes porque el, originalmente nuestro horario es este aquí del colegio desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde ¿Sí? pero esas citas se redujo el horario y es en el que estamos y, y es, hasta, perdón hasta qué grado este, y... solamente tenemos ahorita contamos con mm, preescolar y primaria ¿Qué es destaca a este colegio de otras escuelas? Y bueno, ¿no, para bien, no para los... Bueno, pues este que pues con este es el sistema Montesori la diferencia que lo no hace ¿verdad? de un colegio um, como digo, ¿sí? es el, el sistema, la manera en que se trabaja y la verdad es un sistema muy bonito de lo que se está haciendo Sí. Ya más información el nombre de lo que su va no a poner mm -hmm. y eso ya es como un directivo. se le da a los papás, los platitos y ya que ellos ah, de la mano de la convención porque eso es que yo no, solamente no información Muy bien sí. Pero, si están interesados en qué es eso del método Montessori síganos en este video todavía y les daremos todos los detalles Muchas gracias por muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Queridos editores, estamos de regreso. Ahora estamos en una de las instalaciones propiamente de, de este colegio, San Marcos, y nos acompaña Hugo Flores, el director administrativo de este colegio. Bien. Muchas gracias, bienvenidos a, a nuestro colegio. Es un placer para nosotros recibirlos en uno de nuestros ambientes de preescolar para el sistema Montessori. El salón de clases, el salón de clases se vuelve un ambiente preparado para suscitar el aprendizaje, la curiosidad y el desarrollo de los niños. Entonces por eso le llamamos ambiente en lugar de salón. Exacto. Muchas gracias por venir. Gracias. gracias. Me con la Gracias. ¿Cómo puedes resumir el método Montessori? El método Montessori es desarrollo de la libertad, generación de la curiosidad, e integración de todas las habilidades del niño para lograr lo que él quiera del mejor modo. Uno de los grandes mitos de la educación montessoriana es que muchos dicen no es que los niños Montessori hacen lo que quieren, no, los niños Montessori no hacen lo que quieren, quieren lo que hacen. Entonces, en una escuela como estas eh, desarrollamos todas sus potencialidades para que sean el mejor ser humano que puedan, que puedan ser. Eh, Montessori no educa niños, forma adultos. Entonces nosotros vemos a los niños como adultos en potencia. Entonces creamos todo eh, el ambiente fundamental para que puedan interactuar en un mundo de adultos, que ese es el siguiente eh, mito importante. Los adultos quieren eh, exhibir o excluir al niño del mundo de los adultos. El niño vive en un mundo adulto y hay que prepararlo a vivir en ese mundo. Por eso todo lo que hay en los ambientes recrea el mundo del adulto. En este ambiente hay eh, materiales de vida práctica que le ayudan al niño a interactuar en este mundo. Hay eh, materiales de matemáticas, hay materiales académicos, sensoriales. Eh, de historia, de geografía, de español, de lenguaje, de tal manera que todo esto le ayuda al niño a comprender este mundo, a desarrollar su creatividad, su curiosidad, a avistar, a preparar todos sus sentidos para entonces interactuar con este mundo, que es la parte más importante para nosotros. Eh, educar montesorianamente es educar en la libertad, educar en el amor y educar en el desarrollo integral del niño. Todo esto es muy interesante, pero ¿cómo los niños llegan a un sistema en el cual no están habituados? O sea, llegan aquí y todo es diferente a lo que vivieron. Si es que llegan de otro colegio y se llegan para el sistema Montesoy, ¿cómo un niño reacciona o cómo quiere llevarlo a, a que se. Generalmente, esa. Ese planteamiento que nos hace es, Paco es un planteamiento adulto, no es un planteamiento del niño. El niño generalmente lo que hace es reaccionar a lo que le tiene dispuesto. Los niños trabajan con hábitos, les gustan la rutina, porque eso les da seguridad. Entonces generalmente el paso de un colegio eh, tradicional a un colegio montesoriano es muy favorable para el niño, porque entonces aquí el niño lo primero que tiene es libertad libertad para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje Sí, claro, basado en un programa, basado en una serie de cosas de objetivos que tiene que cumplir pero el niño tiene esa capacidad de tomar esas decisiones por ejemplo, como ven ustedes, aquí tenemos una serie de materiales que están comunes hay una serie de colores ahí, una serie de tijeras en Montessori los, los materiales no son propios el niño no trae sus propias cosas, son sí. comunes entonces si el niño necesita unas tijeras, viene, las toma, las utiliza y luego las vuelve a dejar en el lugar de las tijeras porque no son de él toma los colores que necesita, los utiliza y los vuelve a dejar en el lugar de los colores porque no son de él eh, por ejemplo en Montessori, en nuestro Montessori los cuadernos son exactamente iguales, los mandamos a hacer nosotros ¿para qué? para que el niño no traiga una marca distinta eh, un cuaderno de mayor calidad o con un personaje diferente. ¿Por qué? Porque lo importante es el conocimiento. Lo que nosotros transmitimos aquí es la fascinación por el conocimiento. Entonces, cuando un niño llega de otro sistema, ve toda esta capacidad y se fascina. ¿Qué es Sí, lo que tenemos que decir nosotros es, eh, hay un, una máxima que tenemos en el sistema montesoriano es todo niño puede ser niño montessori, no todos los papás. ¿Por qué? ¿sí? Sí. Perdón, porque Montessori es un estilo de vida. Entonces, si nosotros le enseñamos una serie de actitudes aquí al niño, por ejemplo, el niño come aquí con cubiertos y con eh, eh, servicio de, de cerámica, de vidrio, aunque tenga tres años. ¿no? Y el riesgo por semana? No hay un riesgo porque el niño sabe manipularlos. Nosotros no hemos tenido un solo accidente por portadora de vidrio. Con los niños. Entonces el niño toma sus alimentos, después de comer va, desecha los residuos separados, lava sus trastes y luego se va a hacer la fertilidad. Pero si eso no se replica en casa, entonces si allá ah, sí. el niño usa o todavía cucharitas de bebé y platos de plástico, entonces el niño empieza a vivir una dicotomía. Entonces nuestro mayor reto no es formar al niño, sino formar a los papás prácticamente la escuela de no los carolines también tienes que ir con los papás. Así es, y los papás tienen que estar muy convencidos y muy comprometidos de este método para entonces poderlo replicar en casa. En Montessori decimos menos es más, ¿no? Entre menos eh, estimulaciones tenga el niño, más se va a concentrar, que es uno de los objetivos que busca Montessori, también promover la concentración del niño para que entonces pueda fascinar el aprendizaje. Eh, ahora, eh, bueno, retomando la parte de que se educa, mm. digo, se forma en una libertad, eh, ¿aquí ¿qué papel juega entonces esta disciplina? Si ¿Sí hay una disciplina. Sí, la disciplina se da en la interacción misma, ¿no? Eh, Montessori es un sistema de educación personalizado y es un eh, sistema de educación basado fundamentalmente en el desarrollo integral del niño. Entonces, hay una serie de reglas. Por ejemplo, en el ambiente no se corre, en el ambiente no se grita, se habla en voz baja. Eh, hay un círculo en todos los ambientes Montessori donde empiezan a trabajar todas las actividades del día. Entonces, en el círculo, el círculo no se atraviesa, ¿no? Eh, las cosas se piden por favor, los materiales se ordenan eh, en el lugar donde se, el lugar donde se tomaron, no. ingerimos todos los alimentos. Todo ese tipo de cosas se van introyectando en el niño de una manera ordenada. ¿Cuál es la manera de disciplinar al niño? Es la participación. Nosotros en Montessori tenemos un aprendizaje social. Entonces los niños unos aprenden con la interacción de otros. ¿no? Entonces si un niño no, eh, no participa de la manera idónea, entonces no tiene derecho a participar de la actividad. Entonces se dice, se deja en observación. Entonces decimos a Juanito, a ver Juanito, no estás cumpliendo con la regla, entonces no puedes participar, te quedas en observación. Y el niño se queda en su lugar sentadito y no puede participar en la actividad que están haciendo sus compañeros. Entonces suele frustrar, Y como no le gusta frustrarse, entonces se atiende a la regla y participa de modo ordenado. Es la manera en que nosotros promovemos el desarrollo de la disciplina y el desarrollo del mundo. Mm -hmm. ¿Y cómo se divide? Así, de que en una obra que Así es, estamos en un en ambiente de casa de niños. Casa de niños es preescolar. Son tres grados. Son tres grados. Así es, Montessori trabaja trigradamente. Trabaja con tres edades académicas distintas. Esto tiene una finalidad socioemocional. Cuando yo tengo un grupo monogrado, es decir, con una sola edad académica, Naturalmente se desarrollan tres grupos o tres subgrupos. El grupo de los aplicadillos, ¿no? que son los consentidos de la maestra, que casi siempre son los que llevan el, el ritmo de la clase. ¿no? El grupo de los medianos, ¿no? los que hay, aprenden solitos. ¿no? Entonces, pues ahí van caminando solos. Y el grupo de los burritos, que nadie los espera. ¿no? y nadie los pela porque pues, no, no hacen lo que tienen que hacer, ¿no?, supuestamente. Entonces, cuando yo tengo tres edades académicas distintas, los más aventajados ayudan a los más pequeños. Los más aventajados trabajan de, de la reafirmación de los conocimientos y trabajan la tolerancia porque ayudan a los más pequeños. Los más pequeños tienen patrones académicos que imitan y trabajan la perseverancia y los del medio estabilizan emocionalmente el grupo entonces por eso Montessori trabaja con tres edades académicas al mismo tiempo cada uno tiene su propio programa pero tenemos presentaciones nosotros no le llamamos clases, llamamos presentaciones hay temas específicos que implican a las tres edades académicas entonces se realiza la presentación y luego los niños por repetición replican estas, estas actividades por decir sí, si uno culmina, un niño culmina los estudios en nivel Kinder o persona o sea, bueno, este, pero se si cambia de, de sistema, ¿le va a ser difícil o va a ser, puede ser agresivo, mejor que los alumnos normales? Por decir algo. ¿Le va a ser difícil al maestro que le toque? A él, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño va a estar acostumbrado a ver la realidad de otra manera, a preguntar más, a observar más, a desarrollar más cosas, a querer más actividades. Entonces no le va a gustar trabajo a ¿eh? él, le va a gustar trabajo al sistema que llegue. Si llega un sistema tradicional, el maestro se va a meter en muchas complicaciones. Generalmente los maestros tradicionales están al revés, es una educación piramidal y vertical. El maestro sabe, el niño aprende. En Montessori, no, el, el Montessori el maestro, el guía, como se llama maestro, el guía observa e insuma los materiales necesarios para que el niño desarrolle el conocimiento. Y muy bien amigos del Rey, si les está gustando este video, si es interesante el sistema Montessori, este, con, compartan un comentario, denle like y regálen las estrellas, continuamos. Bueno, pues seguimos aquí en este, en estas instalaciones del colegio, ahora estamos en el área pues, recreativa, ¿verdad? Sí, estamos en uno de los jardines más bonitos de la, del colegio. Mm -hmm. Y pues continuando con este tema tan interesante sobre el método Montessori, eh, y antes de pasar a otros aspectos del mismo, yo tengo una duda. Eh, ¿Cómo se aborda la parte de acá? ¿Cómo la parte académica se aborda con un programa específico, Montesori tiene una serie de, de áreas, eh, tenemos eh, en la parte preescolar lo que se llama vida práctica, después tenemos eh, la parte sensorial, y luego ya la parte académica y las áreas culturales. Entonces, eh, cada una de estas áreas tiene un objetivo específico y persigue una serie de características. ¿no? La vida práctica es para que el niño desarrolle la suficiente motricidad para prepararse para el trabajo académico, el desarrollo sensorial o el material sensorial es para que el niño abuse todas sus sensaciones, todos sus sentidos y entonces esté dispuesto a aprender, desarrolle la curiosidad, desarrolle la fascinación por el aprendizaje. Y ya cada una de las áreas, matemáticas, lenguaje, geografía, las áreas culturales pues, persiguen un, un objetivo, cada una de ellas. Igual en los talleres, los talleres es primaria. Taller 1 y taller 2 tenemos en Montesori, que son los seis grados de primaria. Taller 1 es primero, segundo y tercero. Taller 2 es cuarto, punto y sexto. También se desarrollan en áreas, eh, el lenguaje, el español, matemáticas y las áreas, las áreas culturales. Este programa pues lo... Eh, lo, nutri, lo nutrimos o lo complementamos con todo el programa de la CEC. Nosotros estamos incorporados a la Secretaría de Educación de Guanajuato y cubrimos el programa de la Secretaría que eh, pues incentivamos con un poco más de, de, de conocimiento. Y hacemos un énfasis también en la parte de inglés. En la parte de inglés nosotros seguimos el método de Cambridge. What is <risa> bueno, pues es el método de la, de la Universidad de Cambridge, Ajá. Que, eh, lo que lo que persigue es una certificación internacional por el sistema europeo del habla y que es un, eh, es una certificación permanente, no es como el TOEFL, que hay que estarlo renovando, sino una vez que tú adquieres una certificación en Cambridge, es para siempre, ¿no? Entonces, eh, es el área... Pues, es la metodología británica y lo que se enfoca fundamentalmente pues es en, en, el, en el habla más eh, cuidada del, del idioma y en cuanto a, al cuidado de higiene y todo eso los niños eh, por sí mismos se hacían no sé, lavarse las manos ya comentabas que, que lavan ellos su, sus platos, sus, sus platos todo eso que de pues, La parte de, de la salud y del decoro es fundamental para el desarrollo de Montessori. De, de hecho, en cada uno de los ambientes, sobre todo en los grados más pequeños, hay una mesa que se llama la mesa del decoro, donde hay un, un espejo, hay peine, hay gel, hay toallitas húmedas, hay crema, entonces el niño llega, se sienta y ve cómo está, si, si viene bien peinado, si le falta limpiarse algo. Esa parte es muy importante porque el vehículo que tiene el niño para aprender es su cuerpo, entonces nosotros, eh, o el sistema Montessori le ayuda a tener primero control de su cuerpo y amor por su cuerpo, entonces, esa es una parte importante. De ahí pues el contacto con lo, la conciencia consigo mismo, con su bien es, es fundamental. A los más pequeños los vamos llevando a la mano pues para que tengan estas, estos hábitos saludables importantes, Lavarse los dientes después de comer, lavarse las manos, asearse adecuadamente, estar siempre presentable. Esa parte es importante para, pues para un desarrollo integral. Tal vez alcancen a escuchar de fondo unas gallinas, Sí, que es la parte que más les gusta a nuestros, a nuestros niños, ¿no? Para Montessori el desarrollo eh, o en la conexión con la Tierra es fundamental. ¿no? El niño tiene que ser consciente de dónde viene y tiene que amar la Tierra, tiene que amar el, el, el medio ambiente. ¿no? Por lo tanto, está llamado a cuidarlo, está llamado a respetarlo e incentivarlo. Entonces todos los colegios Montessori o el sistema montessoriano pide que se tenga un espacio donde el niño pueda interactuar con la Tierra. ¿Para qué? Porque el contacto con la tierra le ayuda a saber de dónde viene y también saber de dónde vive, que esa es una parte muy, muy importante. Pongo un ejemplo muy específico. ¿no? Cuando el niño va con su mamá al súper y compra un kilo de jitomates, ¿cuánto cuesta el kilo de jitomates? Pues muy caro, cuesta 30 pesos, vamos a pensar. ¿Cuántos jitomates traen kilos? Pongamos 10. ¿no? ¿Cuánto vale un jitomate? Un jitomate vale 3 pesos. Entonces en, ese, en esa relación, producto-costo, pues un jitomate de tres pesos es completamente prescindible. No lo puedo comer, desechar, desbaratar, dejarlo podrir, etcétera, lo que sea. Pero si yo compro unas semillas de jitomate, las siembro, las estoy cuidando, espero que germinen, les quito la grama, dejo que desarrollen, le pongo un palito para que crezca la guía y luego a esa planta le quito diez jitomates, después de una serie de días, ¿no? una serie de semanas, pues entonces esos jitomates ya no cuestan 30 pesos, ¿no? es todo el trabajo que está ahí presente, todo el esfuerzo, el cuidado que no se los coman los cotorros, que la cosecha pasada se la comieron todos los peritos de aquí de, del Parque Hidalgo, ¿no? porque pues también eso es importante, entonces, eh, todo ese esfuerzo que el niño vive lo ayuda a dimensionar tres cosas fundamentalmente, la importancia de la tierra porque la tierra nos da de comer, ¿no? eh, la importancia del trabajo físico y lo que implica producir estos, estos alimentos. Y la dimensión que tiene, por un lado, eh, social, porque la gente que se dedica a esto, pues batalla mucho, ¿no? Y por otro, pues la providencia de Dios que nos provee los alimentos con la tierra, con la lluvia y con toda esta, esta parte, ¿no? Igual los animales, pues las gallinas hay que darles de comer, cuidarlas, esperar que pongan los huevos, cuidarlos... Y comer esos mismos huevos, ese cilantro que compramos, esos calabazos, esas frutas, ¿no? que nos ayudan entonces a dimensionar el valor de los alimentos y el valor del trabajo físico, que luego es muy, muy, este, muy valorado. ¿no? Y esa parte es muy importante para nosotros. Entonces el niño no va al huerto a jugar, el niño tiene una tarea asignada. Uno tiene una obligación de específica ir cuida una tabla de saturado, después cosecha esos alimentos y los, los venden en el mercadito San Marcos, y los papás tienen acceso a ese tipo de, de productos y con lo que ganan los niños, los reinvierten en el mismo huerto, en el mismo sí, así es, así es. Y los niños más grandes son los que empiezan a hacer ese proyecto. Sí, se cae, te vuela la cabeza porque no estás acostumbrado a vivir un sistema así. ¿No? No no, no, no, no, en realidad es, pues nosotros estamos acostumbrados a sentarnos en una silla y a que nos digan qué y anota. Aquí ¿no? El niño viene, propone, eh, interactúa y a través del desarrollo de sus, de sus eh, sentimientos, de sus sentidos, de su voluntad y su libertad, crecen en una, en una formación comunitaria, que es la parte que nosotros nos interesa mucho, ¿no? porque creemos que solo a través de una formación como esta podemos transformar la realidad. Nosotros necesitamos personas sensibles, responsables y comprometidas, y personas de fe, que esa es otra parte para nosotros muy importante. ¿no? La formación religiosa en nuestro colegio pues, es fundamental. Porque al final de cuentas, solo, solo sabiéndonos hijos de Dios podemos aprender a aprovechar todas las bendiciones que Él mismo nos regala. Bien, amigos del Break, Breaky Lovers Adorados. Este break ya casi está acabándose. No sin antes decirle gracias Hugo por recibirnos. Este es un colegio del cual yo no estaba enterado, No sabía cómo funcionaba y sí me voy impresionado con el sistema. Pues muchas gracias. Este es su colegio. Estamos aquí en la entrada principal del colegio que es donde los niños empiezan a enamorarse de nuestro colegio. Es un placer para nosotros recibirlos, estamos abiertos aquí en nuestras oficinas, en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, nuestra página de Facebook, cualquier cosa que ustedes gusten, estamos a sus órdenes, nuestro mayor interés es eh, formar los mejores seres humanos del mundo y contribuir a nuestra diócesis con una formación humanista, católica y comprometida socialmente. Muchas gracias por venir, y usted es su casa. Gracias. Pues bueno, simplemente decirles que no olviden compartir nuestros videos si les ha gustado eh, no olviden tampoco darnos like, eh, manitas arriba y este, recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en redes sociales en Facebook, Twitter, eh, Instagram, Youtube, todos como Semanario Caudir, no hay tierra Así es, gracias por recibirnos en sus hogares, en sus teléfonos, donde quieran y recuerden la frase célebre, no solo de Palm y el hombre, también de estrellas, de bonita estrella. Gracias. Adiós.